así habló un alma enamorada, el devenir de la rutina, sofoca y entorpece mis sentidos, llevando mi vida a la ruina, mis pasos se ven perdidos, ante la cotidiana y gris realidad, como en una epifanía, frente a mis pupilas con suavidad, la naturaleza en su esplendor se ponía, se dilata mi retina y se aviva mi alma, oh perfecta y majestuosa obra de Dios, vestigio del Creador que me llama, naturaleza y yo, solo dos. Mi vida lo siente presente, entre la corta flor del pasto y la inmensidad celeste, me enamoro de su gesto. Oh naturaleza divina, que sostienes mi cordura, su inocencia y belleza me ilumina, prefigurando la eternidad futura.